Muy buenas chicos, bienvenidos. En este video les voy a enseñar cómo descargar el fantástico juego Among Us o Among Us como quieran llamarlo fácil y sencillo. Link directo por Mega sin ningún tipo de anuncio molesto, chicos. Así es, vamos a descargar este fantástico juego que el día de hoy la verdad que la está rompiendo, muchos usuarios han llegado a este nuevo juego, se han unido a esta nueva comunidad de Among Us y la verdad que yo lo he jugado ya un poco y ha estado bastante, bastante bien este fantástico juego. La verdad que da muy buenas horas de entretenimiento y bueno, no siendo más, vamos a darle duro. Lo primero que vamos a hacer chicos es ir a la descripción de este video que les estaré dejando este link que están viendo acá Pues yo lo tengo en un Word pues porque hasta ahorita estoy haciendo el video, ya lo pondré en la descripción Vamos a dirigirnos a este link chicos una vez chicos les abra el link de Megan, les abra la página de Mega Como para notar, tenemos comprimido en sí. que El juego tan solo pesa 62 megabytes. La verdad que no se va a demorar absolutamente nada. Si tengan un megabyte de velocidad de su internet, no les va a durar tanto. La verdad que es un juego muy, muy liviano, muy, muy ligero de descargar. Así que bueno, chicos, vamos a esperar un poquito. A que sé que no va a tardar tan solo 3 minutos. Vamos a esperar a que termine la descarga y continuamos. Una vez haya finalizado chicos, nos quedará al lado izquierdo inferior, vamos vamos a ir a la carpeta donde esté descargado, en este caso pues lo voy a llevar al escritorio. Y bueno chicos, le he creado una propia carpeta, ya lo he descomprimido, simplemente de que dale clic derecho en extraer aquí y nos va a quedar esta carpeta chicos, lo que vamos a hacer es darle aquí en Among Us, que es el ejecutable de la aplicación para instalar el juego. Y como para notar chicos, ya tenemos el fantástico Among Us o Among Us Como quieran, llamarlo simplemente es darle en línea Crear el usuario, en este caso pues ya lo he creado el curioso LOL Vamos a darle encontrar partida O bueno, también pueden crear su propia partida, o Sea no era una Y listo chicos, como para notar ya estamos jugando este fantástico juego La verdad que es muy muy genial La verdad que me encanta bastante este increíble juego de Among Us o Among Us y bueno chicos ya la partida está cargando y como nota nos dice que pues hay un impostor Vamos a ver cómo nos va La verdad que así no he jugado este juego, lo poco que he jugado la verdad que la primera vez que me mató el impostor medio un susto buenísimo No es un juego como tal de terror pero la verdad que a veces produce como un poco de miedo Tiene hartos misterios, un juego muy muy chévere para jugarlo de vez en cuando la verdad que puede pasar unas buenas, buenas Horitas y ratos de entretenimiento Para desestresarse y demás Lo que entiendo del juego chicos es que pues Lógicamente hay que buscar un impostor Que es el que pues estará buscando para Matarnos a todos No sé chicos porque me hace que se sede verde La verdad tengo muy malas Sospechas de ese verde que me está siguiendo Desde hace rato Bueno chicos Ahí le he dado al botón No sé la verdad qué significa Dice que dos están en discusión. Nos da, pues para, en este momento tenemos que votar cuál creemos que es el impostor. Yo voy a votar que es el verde porque la verdad que tengo bastantes sospechas. Bueno chicos, ya voté por el verde, no sé por qué tuve unas sospechas ligeras por él, ya que me lo estaba siguiendo bastante, vi que siguió a muchos, pero bueno, la verdad creo que he fallado, porque si, si fuera así, no estaría siguiendo tanto, estaría siguiendo a poquito, no estaría dando tanto a conocer, pero bueno, vamos a esperar qué sucede. <risa> chicos, votaron que yo era el impostor. Victoria. Chicos, han votado que yo soy el impostor y tengo una victoria, o sea que yo era el impostor, pero ni siquiera lo sabía. O sea, la verdad que me dejaron un poco desconcertado, chicos. Le han dado. La mayoría le han dado que yo soy el impostor y han tenido la victoria, o sea que yo era el impostor y no lo sabía. Bueno, ya, ya que se puede hacer. Y bueno chicos, básicamente este es el fantástico Among Us o Among Us. La verdad que está muy muy bueno, se lo recomiendo para todos que tengan un PC no tan poderoso y un internet muy básico. Y nada, dejamos hasta aquí el video, me seguiré echándome otras partiditas en línea y a ver qué otro amigos puedo invitar. Y no siendo más, me despido, hasta la próxima. Bye bye, chao.